El día de hoy vamos a obedecer un tablero, contesto la que va directamente para mí, se obedece a un tablero nacional de competitividad. Y yo estoy muy concentrada en el hecho de que hubo una gobernadora aquí en Pueblo, Marta Eri, fue la primera gobernadora de acción nacional y estuvo eh, lamentablemente sustituida por un hombre. Mi posición siempre será de respetar los acuerdos de acción nacional y de la dirigencia. En el caso de que Puebla sea destinado para una candidatura hacia un varón, por supuesto que buscaremos sumar esfuerzos hacia el candidato más competitivo que hoy parece indicar que es Eduardo Rivera pero en el caso en el que Puebla y que existe una gran posibilidad como lo han necesitado ya muchísimas voces de que sea una candidata mujer ahí es donde yo entro y por supuesto platicado con Eduardo hemos dicho que podemos caminar juntos para construir una mejor propuesta y que la ciudadanía vaya sobre todo con confianza en el liderazgo y en la candidatura confiable y ciudadana